Bueno, yo soy Efraín Foglia, miembro de la comunidad de gifi.net. Estamos aquí presentando el proyecto de Charcha de Radios Comunitarias de Barcelona. Bueno, hace dos años el Festival de Cultura Viva nos invitó a hacer un taller relacionado a la gestión comunitaria de las redes digitales, que es un poco a lo que nos dedicamos en gifi.net, pero proyectado hacia el escenario cultural. Dicho de, de otra forma, ¿qué podríamos narrar, debatir o compartir con la escena cultural de Barcelona. Entonces, dándole una vuelta para intentar trascender a lo que es un workshop, pensamos en poner un proyecto sobre la mesa y dándole muchas vueltas, vimos que la radio como elemento cultural, como dispositivo crítico de transformación, de comunicación, de entretenimiento, es entendido por los dos bandos, ¿no? Por todo el bando de gestión de radios comunitarias, software libre, etcétera, etcétera, que entiende lo que es radio y por otro lado la gente de la cultura, eh, esto parece fácil de, de explicar, pero es que en el fondo muy pocos elementos son compartidos por estos dos grandes escenarios a pesar de que existan personas que deambulan entre los dos. Entonces, lo de la radio es como indudable, ¿no? es, es un elemento que está allá y que todo el mundo lo entiende, entonces lo que nos propusimos es hacerle la pregunta a la gente que, que estuvo en el workshop, de decir si nosotros ponemos las infraestructuras bajo todos estos conceptos y este tipo de de dispositivos, cómo tendría que ser una radio de este tipo, que fuera radio comunitaria. Y entonces, a partir de ahí, nace unas ideas muy interesantes y le damos forma a este concepto de red de radios ciudadanas. ¿no? A partir de ahí hemos estado trabajando, finalmente se formalizó el proyecto y el proyecto consiste a día de hoy en lo siguiente. Es un proyecto que tiene tres patas, tres vectores, ¿no? citando el discurso últimamente oficial, uno sería un proceso de investigación, esto es peinar la zona en el ambiente cultural, activista, de radiodifusión de medios, para ver cómo se imaginan que tendría que ser una red de estas características, pero además eh, la pregunta sustancial es qué nos está haciendo en la radio pública, privada o inclusive qué le a las radios libres o radios eh, a, a legales, etcétera, etcétera. ¿no? Esta es la primera línea. Y para ello hemos hecho un, un mapeo de personas que nos parecen relevantes y que iremos sumando más, en donde entramos a debatir esto con estas personas. ¿no? A partir de hacer una documentación y unos análisis de investigación. Este sería como el primer vector. El segundo, que es bastante chulo, es un mapeado de cualquier radio que se quiera sumar a un mapa de Barcelona, a un mapa físico en plataforma web. Esto es eh, generar un dibujo de las comunidades de práctica relacionadas a la radiodifusión y que quieran empezar a compartir este ecosistema. ¿no? Así que si sí, Gifinet es una comunidad de comunidades, Internet es una red de redes, esto podría ser una radio de radios, en este sentido estricto. En el fondo la radio también es un pretexto, porque hoy en día la radio se ha desconfigurado y básicamente ya existe de muchas formas. ¿no? Una radio puede ser ya mil cosas, pero lo que es verdad es que puede ser un primer trampolín para empezar a tejer todo esto. ¿no? Entonces tenemos desde radios de barrio, radios universitarias, radios de Casals, de Ateneus, pero también tenemos a gente que hace radiodifusión desde su ordenador y va, va saltando de un café a otro y de un bar. Todo esto nos interesa, ¿no? Entonces, el segundo vector es este mapeado de todo esto. Entonces, la plataforma se está desarrollando para que tú realmente, si te apetece y si entra dentro de tu concepción eh, política, moral, legal, este proyecto, pues que tengas la flexibilidad para añadirte a ese mapeado y podamos empezar a compartir como toda esta cultura. ¿no? Y el tercer vector es ya directamente un estudio de radio físico, que estará eh, localizado en la fábrica y Coats. A este le hemos llamado el nodo central, y básicamente lo que queremos ahí es ocuparlo de laboratorio de praxis. Y en primera instancia, pues tenemos al tejido de Fabra y Coats, que son todos los residentes, etcétera, etcétera, pero también tenemos el barrio de San Andreu, donde tenemos una penetración con Gifinet, y bueno, un montón de comunidades que, podrían encontrar también su pivote analógico para experimentar con todas estas cosas. ¿no? Entonces el proyecto se basa en estos tres, estos tres ejes y los tres podríamos decir que ya empezaron a, a realizarse.